Hoy tengo previsto ver una cosa que va relativa a vuestras dudas en general porque tenéis muchas dudas y si os habéis fijado os habéis puesto a cargar en Amstrad y ¿qué os ha pasado a la mayoría? Que no tenéis claro cómo funciona el simple proceso de cargar en memoria. No lo tenéis claro porque no sabéis por qué hay que darle al espacio antes de pulsar el play. ¿Por qué se pulsa el play? Si pulso el stop del cassette, ¿paro la ejecución? Este tipo de preguntas que estáis haciendo. Si tuvierais claro los conceptos de cómo funciona verdaderamente un ordenador, y cuando digo un ordenador, digo un ordenador, no un Amstrad, un ordenador, porque vuestros ordenadores PC que tenéis ahí funcionan igual. Lo que cambia es que en vez de tener una casetera, tienen un disco duro o un disco sólido, pero sigue siendo lo mismo, es un dispositivo externo de almacenamiento. No hay ninguna diferencia más. El hecho de que uno es un disco sólido y funciona de una manera, y el otro es una caseta y funciona de otra, pero los dos son un almacenamiento del que se obtienen datos a la memoria. No hay diferencia. Velocidad, sí, pero nada más. Entonces, está claro que cuando os habéis puesto, todos habéis notado que el proceso por el que se comunican una cosa y la otra, no lo tenéis claro, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta? Tenéis que entender cómo funcionan estos procesos. ¿Qué pasa cuando yo estoy programando? ¿Qué pasa cuando ensamblo? ¿Qué pasa después de ensamblar? ¿Y qué pasa cuando cargo desde una cinta y en el ordenador? Todo ese tipo de cosas. Tenemos que entenderlo para poder usarlo, entre otras cosas, y para poder adaptarlo a nuestras necesidades. Paso número uno. Yo tengo código aquí, ¿vale? Este código lo habéis visto porque lo he estado haciendo en las últimas dos semanas, los dos viernes, ¿vale? Supongo que más o menos habréis visto, si no todo, habréis visto parte, ¿no? Sabéis de qué va el código, ¿vale? Pregunta. Esto es el main. Sí, yo ahora vengo al main y justo delante de main se me ocurre poner esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, la etiqueta del main no apunta. Eso es un detalle importante que os he corregido a muchos y que es importante que corrijamos eso porque el modelo mental que uno genera cuando dice la etiqueta apunta y cuando dice la etiqueta es un número, es diferente. Es para evitar confundirnos por utilizar un modelo mental equivocado, main es el nombre que le ponemos a un número, al número que representa la dirección de memoria donde está este call. Esa dirección de memoria, al poner estos cuatro bytes, ahora es otra. Pero no importa, yo le pongo nombre a esa que antes estaba cuatro más arriba y ahora está cuatro más abajo, da igual, es una dirección de memoria. Ahora, esto, yo he preguntado qué pasa y me habéis dicho habrán cuatro bytes antes del main. ¿Por qué habrán cuatro bytes antes del main? ¿Qué proceso produce que yo haya puesto esto y que ahora cuando yo ejecute hayan cuatro bytes antes de donde está la dirección de memoria que hemos llamado main? El ensamblado, el ensamblado. ¿vale? El ensamblado. ¿Qué hace el ensamblado? Coge el código y lo pasa a código máquina. Eso es lo que hace el ensamblado. Coge ensamblador y lo convierte a código máquina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace con esto? Lo pone en memoria. Error. ¿Cuántos pensáis que lo pone en memoria, sinceramente, aunque yo haya dicho que es un error? Ahora me... nadie. Ahora lo piensa. Me encanta. Todos los que habéis venido aquí me habéis dicho memoria y ahora nadie levanta la mano, ¿eh? Solo he dicho ese error. No, yo no, yo no. Yo no cometo ese error. Ser sinceros. ¿Cuántos pensáis que esto va a la memoria? ¿Vale? Ahora tenemos por lo menos un 50% de sinceros. Eso lo, lo, eh, lo traduce a ceros y unos. Esto lo traduce a ceros y unos. Bueno, me da igual final, ser ensamblado, o sea, hexadecimal, ceros y unos, decimal, me da igual, es la representación de lo mismo. Lo traduce a son números, que eso es lo, eh, lo que estará en el DSK eh, o en el DSK. O el Entonces, lo que carga, lo que se carga en el, en el ordenador son esos números. Bueno, esto me va gustando más, aunque todavía es muy inexacto. Porque hemos dicho, ¿estos son números? Es un número, claro. FE es un número. ¿Qué número es ¿Qué número es FE? Menos 2 si tiene signo y si no. 254. ¿Vale? Muy bien, un número. Me da igual 254 que fe que 1111110. Me da igual, es un número. ¿Vale? Ese número no va directamente a ningún DSK ni a ningún CDT. Este número que está ahora mismo no es un número en realidad ahora. O sea, esto es texto. Esto es una D, una B, un 0, una X, una F, una Y si eso lo miro dentro del fichero TXT que contiene esto y miro el fichero, voy a tener bytes, porque un fichero son bytes, almacenados en vez de memoria en disco o en cinta. Son bytes también. El programa ensamblador va a leer estos bytes y lo va a convertir única y exclusivamente en un byte. Un byte que es FE. ¿Qué va a hacer con ese byte el programa ensamblador? No. El ensamblador va a coger eso y va a convertirlo en un byte. ¿Y qué va a hacer con él? ¿Dónde? No lo escribe en el DSK ni en el CDT. Lo va a escribir en el punto rel. Muy bien. En el punto rel, que es el tipo de fichero objeto que genera este ensamblador. Si en vez de utilizar este ensamblador, utilizáis gcc, o utilizáis Celang o utilizáis otro, el fichero objeto se llama punto .o. Y es diferente porque los .o son binarios, y esto, los .rel, son texto. ¿Vale? O sea, es un texto que representa binarios, pero es un texto. Yo ahora, si esto lo he y este es el main.s. ¿Vale? Voy a ensamblar. Y una vez ensamblo... Veréis, si me vengo aquí y busco el main, que está aquí, esta es la línea del main, y veréis que aquí pone obj barra main.rel. Eso es lo que genero a partir de main.s. Y eso significa que el proceso de ensamblado es, leo un fichero main.s produzco un fichero main.rel. Estoy muy lejos de llegar a ninguna memoria. No hay ninguna memoria. Es, he leído un main.s, he creado un main.rel. Esto es súper importante que lo entendáis porque, como veis, hay una línea para cada fichero, que es lo que yo he dicho muchas veces. El ensamblado coge los ficheros .s uno a uno y coge el .s y genera un .rel. Por en medio genera otros, porque el ensamblado tiene aquí unas opciones, estas, menos "-l", menos "-o", menos "-s", que lo que hacen es generar esos ficheros que luego miramos nosotros, que son el LST, el RST, esos ficheritos que nos dan información del propio proceso de ensamblado y que lo utilizamos para entender qué estamos haciendo, qué pasa, todo ese tipo de cosas. ¿vale? Así que el lee el main.s, produce main.rel y como objetos intermedios otros que ponemos para entender el propio proceso de ensamblado. Con eso, yo me vengo aquí, a obj, me voy, aquí tengo el main.rel. Esto es el aspecto del main.rel. Lo que ha generado a partir de main.s que, como os he dicho, es un fichero de texto ¿vale? si nosotros quisiéramos ver lo mismo en gcc, en vez de abrir un rel abriríamos un obj, un punto o y los puntos o son binarios con lo cual necesitaríamos alguna herramienta para abrirlos y ver su contenido, leerlo y que nos diga lo que pone porque podemos hacerlo con un editor esa decimal pero leer esa decimal bueno, no siempre es del todo amable ¿vale? si os fijáis aquí hay un montón de cosas interesantes ¿Qué veis aquí que os suene? El nombre de etiquetas. El nombre de etiquetas que llevan una S delante. ¿Qué puede querer decir esta S delante de esto? No exactamente. ¿La S os suena a un término que hayamos utilizado? No. ¿No os suena la, la S a un término que hayamos utilizado también para referirnos a las etiquetas y otras cosas que usábamos en ensamblador y que no son código? Símbolos. Esos son símbolos, de modo que no solamente están las etiquetas, también habrá otras cosas que no son etiquetas, como por ejemplo cuando ponemos x igual a 1, que es un símbolo, ese. ¿Vale? Y fijaos que aquí pone ref 0000. ¿Eso qué puede querer decir? Todos tienen ref 000. ¿Mm? Referencia nula. Lo voy a dejar ahí. Sobre todo porque si miráis alguno y veis uno que no tenga ref000, podéis deducir qué es. ¿Cuál? Aquí tenéis uno que no tiene 0000. ¿Vale? Todos estos son ref 0000 porque como son símbolos que no están en este fichero, que son globales, y yo solo estoy ensamblando un fichero... Lo único que sé es que son símbolos globales y no sé más nada de ellos. Con lo cual, no tengo una posición que es lo que representan. Las etiquetas son un número. Y ahí tenéis el número. Main es 2E. ¿Por qué es 2E? Porque como solo he ensamblado este fichero, no sé todavía dónde va realmente en una posición final del binario. Sino que este fichero empieza en cero y termina donde termine relativo al fichero. Este fichero, el primer byte de este fichero lo voy a nombrar como 0. Y este es el byte 2e de este fichero. Si os fijáis aquí abajo, aquí es donde os va a decir, en la t, ¿vale? porque no, no voy a entrar en detalle de por qué hay t y r, pero el r para empezar tiene que ver con el ref que habéis visto ahí arriba, es el relativo, pero bueno, da igual. La t son los bytes que estamos generando. Y aquí veis, escritos en texto... Los bytes que generamos. Y en el byte 2e es donde empieza mail. Ahora. El punto rel. Luego hay una utilidad. En CPC telera Que pasa al final. Que es el linker. los junta todos. Y el linker produce un fichero de salida. Que también es un ensamblador parecido a esto. Que se llama ihx. ¿Vale? Lo vais a ver aquí que también es texto. Vais a ver que hay un runner IHX, este. Sí, este impacta más, ¿vale? Pero este es más sencillo que los anteriores porque esto ya es código máquina en texto. ¿vale? O sea, tiene una primera parte aquí que simplemente dice un numerito, dice cuánto ocupa esta línea y alguna cosa más, y el resto es código máquina escrito en texto, simplemente. Es un formato para almacenar el binario real que ya tenéis, pero en vez de en binario, en texto. ¿Vale? Esto es el IHX. Y eso es lo que saca de salida el linker, SDCC, que coge todos los puntos rel y hace esto. ¿Vale? Todavía nuestro punto de B solo está por aquí en medio. Que de hecho, para ver que está por aquí en medio, lo vais a ver. Ahí lo veis. F E A A B B E F. Y ahora sabéis por qué he puesto esto, porque es una secuencia que me he inventado con tal de localizarla, básicamente. La he buscado y ahí está. Y eso significa que aquí tenéis el principio de main, veis el CD, que es el call, y ahí veis la dirección 401A, la dirección al que hacemos el primer call. ¿Vale? 4D, sí, tienes que razón. 4D1A. Binario, ¿veis? Solo me leo un poquito y puedo entenderlo. ¿Por qué? Porque ya estamos leyendo lo que hemos hecho al principio del curso, código máquina. ¿Sí? Esto es la salida, ¿vale? Muy bien, todavía no estamos en la memoria del Amstrad. Solamente teníamos un fichero en nuestro disco duro del PC, main.s, junto con otros ficheros .s, a todos ellos se han convertido en ficheros.rel. Hemos llamado a SDCC, y lo hemos llamado aquí. Que lo vais a ver. Esta es la línea, que ahí veis el linking, ¿vale? Linking binary file, aquí veis el 4000. ¿Por qué va a 4000? Porque se lo ponemos como opción. Si se le cambia esto y se le pone 040, entonces va a 40 en vez de a 4000. Porque ninguno de los ficheros rel tiene dirección. Va, eh, todos empiezan en cero, se juntan. Dice, vale, ahora que tengo todo esto, ¿cuál es la dirección de inicio para que calcule...? ¿Cuánto vale cada etiqueta a partir de la de inicio? Esto es. Aquí veis los puntos rel, veis punto rel, el punto lib de que se enlaza aquí, es cojo todos los puntos rel y el punto lib de Telera porque de ahí viene el código de, las, de la librería. Y al final, lo veis aquí, salida, menos o, runner y hx. Todavía estamos en el PC. No hemos llegado al Amstrad y aún quedan pasos. Esto es nuestro punto de B, ¿eh? Yo he puesto un punto de B, 4, concretamente. ¿Y qué ha pasado? Llamo al ensamblador, eso me hace un rel. Llamo al linker, el rel lo convierte en un IHX. El IHX después de esto hay otra utilidad, que es X 2 bin, que es esta de aquí. Que es la que coge, se, se le llama ahí abajo, y es la que coge el IHX y produce el punto bin. Que es el binario. Y el binario ya tiene otro aspecto. El binario que lo tenéis aquí, runner.bin, este, de hecho si lo intento abrir aquí no sé si me va a dejar, me dice que no he soportado, puedo decirle que lo abra de todas formas, pero es que me lo va a abrir como texto, que realmente si lo abro como texto me lo va a hacer igual que un editor, que lo voy a abrir aquí, obj runner.bin para que salga esto. ¿Por qué sale esto cuando lo abro? Porque yo en realidad tengo un fichero que ahora es binario. Y un fichero binario significa que yo en el disco he escrito, igual que si escribiera en memoria, los bytes FE, AA, BB, FE, 1 a 1. Y entonces cuando lo abro así con un editor de texto, él coge y lee eso y lo interpreta como si fuera texto. Pero no es texto, lógicamente. ¿Vale? Por eso sale esto. Porque lo que estoy leyendo no es texto y lo estoy interpretando como si fuera texto. Si yo quiero ver esos bytes, tengo que leer los bytes uno a uno y tengo que convertirlos en algo legible, en pantalla, en caracteres hexadecimales o binarios. Y para, para eso tengo herramientas como xdump. ¿Vale? Que yo hago así y entonces él va a leer los bytes uno a uno y los va a transformar en los numeritos esa decimales y direcciones de memoria. Pero esto, como se ve un poquito así, lo voy a hacer un poco más así, le pongo para que se vea con la utilidad most, y ya lo vemos. Esto es el binario que tenemos, y esto es lo que hay almacenado dentro del fichero .bin. O sea, nuestro fichero .bin tiene un primer byte 79, el siguiente 3C, el siguiente y es así, una ristra de bytes en el disco. Ya está. Eso es lo que es el .bin. Este punto bin todavía no es la RAM. No es la RAM. Esto es un fichero en nuestro disco en PC. No tiene que ver con Amstrad todavía. Y de hecho, yo ahora puedo buscar aquí y veréis que encuentro la cadena que he puesto: FEAABBEF. -E -A -A -B -B -E ¿La veis? Bien, ahora está en el binario y está en la posición, como veis, 852 en hexadecimal. Que esto es empezando desde cero. Pero como esto nosotros lo vamos a cargar finalmente en Amstrad, este binario tiene que ir a parar a la RAM de Amstrad, tiene que ir, como lo hemos puesto, a la dirección 4000. Por tanto, lo que aquí empieza en cero será el byte que está el primero de este binario, será el byte de la dirección 4000. Y el byte que está en 852 irá a la 4852. Por tanto, ya sé dónde está main, que empieza aquí. ¿No? 4.856. Ya sé dónde estoy. Y aquí al lado veis lo mismo que salía en el editor, caracteres, ¿vale? Bien, con esto, lo que quiero deciros es que hay un montón de pasos y tenemos que entenderlo. Todo lo que ha hecho el proceso con el que yo he hecho make, ha terminado produciendo ese binario. Eso es lo que ha hecho el make, Luego, hay otras herramientas de CPC Telera que cogen ese binario y lo meten automáticamente en un fichero CDT y en uno DSK. Pero vuestra producción es, yo escribo código fuente, se convierte con toda esta cadena en un binario. Y el binario se mete en un CDT y un DSK. Y todavía para llegar a la memoria RAM del Amstrad, hay que coger esos ficheros y hacer que Amstrad los lea qué es lo que habéis hecho con la cassette. Yo cojo el CDT con el binario, con todos esos bits que ya hemos visto que están ahí, lo convierto en audio, en una cassette, el CDT emula la cassette, pero podríais decir que es como una cassette, está guardado en audio, los bits uno a uno, y entonces Amstrad tiene que copiar esos bytes a la RAM. El proceso de copiar los bytes a la RAM no se hace por magia. No es un proceso que los ordenadores hagan, porque sí. Los, todos los procesos en un ordenador son programas. Todos. Y los programas pueden estar almacenados en la RAM, como ya sabéis, con la CPU leyendo las instrucciones una a una y haciendo lo que toca, o bien pueden estar en la ROM, o bien pueden ser un cacho de hardware que está haciendo un programa. Pero son programas. Así es que para poder pasar todos estos bytes... De un fichero CDT, que luego es una cinta realmente, o de un DSK, que es un disco, a la RAM, todavía hay que insertarlo en un dispositivo que lea la cassette o que lea el disco. Ese dispositivo que lee convierte a impulsos eléctricos lo que lee. Y esos impulsos eléctricos van a parar a un chip que se llama controladora. ¿Os suena la palabra controladora, verdad? Controladora es un chip que lo que hace es darle las órdenes al dispositivo de lectura, disco, CD, sea el disco duro, le da las órdenes de, pones aquí, lees esto, que está en esta posición, arrancas el motor, paras el motor, que es lo que hace con la cinta. ¿Es de de No, me estoy refiriendo a un chip. Un chip, la controladora es un chip, y ese chip es el que sabe, quiero decir, el chip tiene sus programas internos y sus registros, igual que la CPU, ¿vale? La CPU es un chip, el otro chip es otro que tendrá otros registros, tendrá otros programas, tendrá otra forma de trabajar y lo que hace es mandar impulsos eléctricos para activar y desactivar un motor, para mover un cabezal, para ese tipo de cosas que son mecánicas, las controla y de salida por el otro lado nos permite leer los datos que está obteniendo o escribir datos, si es que lo que queremos es escribir. Para permitirnos obtener eso, nuestra CPU, que es lo que nosotros controlamos, el Z80, tiene que tener un programa que le vaya mandando las instrucciones que él quiere que haga a la controladora, en este caso de cassette o la del disco. Le tiene que decir, oye, enciende el motor, oye, dime cuál es el bit que acabas de leer, y la CPU ya es la que recibiendo los bits uno a uno, porque en la caseta es un dispositivo serie y envía bits uno a uno a la CPU, bajo petición, eso sí, no los envía, sino que los tiene almacenados y la CPU les pide, igual que el Vsync le va diciendo, ¿Qué, es? ¿qué bit tienes ahora? Y lo lee. ¿Qué bit tienes ahora? Y lo lee. Todo eso lo hace por lo que se llama el bus de los dispositivos. ¿Vale? Le va pidiendo y va recibiendo. Así que, cuando vosotros ponéis RUN, lo que estáis es activando el programa que se va a encargar de exactamente eso. Una lista de instrucciones que están en ROM, que están pensadas para ir diciéndole a la controladora. Enciende el motor, dime el bit que te acaba de llegar, dime el bit que te acaba de llegar, dime el bit que te acaba de llegar. Con una frecuencia determinada porque los bits están espaciados en la cassette. Ese programa los va pidiendo, los va interpretando, metiéndolos en bytes y los va escribiendo en la RAM. Y cuando ya se han leído todos, que es lo que hacéis aquí cuando ponéis un disco o una cassette, entonces se habrán escrito uno a uno en la RAM en la posición que vosotros queréis y ya están en la RAM. Lo siguiente que se hace es simplemente hacer un jump a la dirección que habéis identificado como main para que se empiece a ejecutar. Todo eso es lo que pasa cuando ponemos un punto de B.